Entrevistamos a Pablo de la Gama y así nos cuenta las novedades que tenemos para ya el próximo mes de febrero, que yo creo que tiene ya la gente apretada y bueno, que siempre nos sorprende, con bueno, autoras de libros increíbles, con contenidos tan diversos y bueno, pues te doy la enhorabuena porque llevas un seguimiento y eres ahí constante y la constancia es todo. Así el que tesón, el tesón que siempre me decía Jesús Hermida, sí, y decía sí. que era uno de mis mejores, de mis mejores dones, uh -huh. a ti siempre gracias Elena, y a Pepe por, por difundir estos encuentros culturales, que en definitiva, pues si no se dieran a conocer, ya que tenemos una plataforma para hacerlo a través de los medios de, de comunicación, pues, pues no se sabría qué se están haciendo, ¿no? Nuestras redes sociales y todos los compañeros que siempre apoyáis esta iniciativa cultural. ¿Qué próximo encuentro nos tenemos que apuntar ya en la agenda? A pues a anotar, mira, a anotar. nos apuntamos ya el jueves que viene, ¿vale? Jueves, día 2 de febrero. Seis y media de la tarde en el Salón de Actos de Benavís, del Ayuntamiento de Benavís, tendremos a mi querida compañera Marta Robles, escritora, que será la... Quinta vez que venga a encuentros, porque vino con la trilogía, con sus tres primeros libros de novela negra, con su detective Roures. Luego pasó a las pasiones carnales, que bueno, pues contaba en este libro, pues eh, de nuestra realeza y de nuestros reyes que han pasado por por todas las casas de Austria, de Borbones, pues esas pasiones mmm, infernales, podríamos decir. Bueno, eh, y ahora nos vamos con este libro nuevo que es precioso. Ha sacado un libro sobre el amor, eh, se llama lo que la primavera hace con los cerezos, parafraseando uno de los poemas de Neruda, eh, en, 20, en 20 poemas y una canción desesperada, que dice ¿qué es lo que hacen los eh, cerezos en la primavera? acariciar. Entonces son historias de personajes de, del mundo, de, de nuestro querido Pablo Picasso en Málaga a Jean-Paul Sartre y Simón de Beauvoir, o pasando por bueno, hay personajes también muy, muy conocidos, eh, por la pasión de Bukowski, pues... ...amores y desamores... ...o sea que para San Valentín... ...nos viene fenomenal... ...esta, esta historia también se habla de Valentín... ...evidentemente en el libro... ...son eh, ca capítulos concatenados... ...que van independientes... ...y que vamos a saber muchas cosas... ...pues de Quevedo... ...de, de autores que... Mmm, ...tú no te podrías esperar... ...que hubieran tenido esas... ...esas vivencias... ...entonces bueno... ...esto será como te digo... ...el próximo jueves... Eh, ...día 2 de febrero... ...en, en Benavís... Y de ahí pasaremos, como tú sabes, que en Encuentros Culturales vamos pasando eh, de un tema a otro, pues volverá con nosotros Francisca Serrano, nuestra querida coach económica que siempre nos viene con unos libros de, de la Editorial Planeta. Mm fundamentales o sea porque en este último es inteligencia emocional pura y dura para que la economía nos vaya mejor hicimos con ella si os acordáis en su día en da bruno estuvimos haciendo eh, cómo ser feliz si el éxito es la felicidad y tal y este último va un poco también en esa misma en esa misma onda ella ahora en tanzania que se ha ido y estamos determinando la fecha que será 10 o 12 de, de febrero para para ya hacerlo y terminaremos el mes de febrero ...con un personaje muy querido en Marbella... ...que es ni más ni menos que Paco de Borbón, el duque de Sevilla... ...o sea, acabamos con, con Casa Real... ...ha escrito sus memorias, unas memorias que van rodando... ...ya sabéis, su hija eh, Olivia de Borbón vive aquí... ...su hijo, eh, su exesposa Beatriz murió también aquí en, en Marbella... ...y bueno, familia directa de, del, rey, del rey Felipe... ...y las memorias... ...como se llaman las memorias... ...cuasi memorias y yo digo cuasi nada... <risa> ...bueno que buen plan cultural tenemos para esta fecha... ...que nos ha mencionado Amparo... ...y dónde te podemos seguir ahí la página web... ...para que todas las personas que nos tengan en el grupo... ...que puedan pues eh, contactar contigo... ...y saber lo que tienen y poder asistir. Creo. ...vale sí, tenemos eh, en, tanto en Instagram... ...que es Encuentros con... ...acabado todo junto Encuentros con... Eh, ...y luego pone Amparo de la Gama... ...y en Facebook también estamos... ...es una E dorada... ...las dos desencontradas... ...y, y ahí podéis encontrarnos siempre... ...o, o sea bien, que... Pues ...muchas gracias Amparo y felicidades por tu trabajo... Gracias, ...y da repartir gracias, cultura, gracias, cultura por, por todo Marbella, gracias... ...gracias... gracias.